Morena Real. Quisiera que mi papá me deje ser feliz. Siempre conté con Luis Ventura, ahora me dio trabajo. La relación entre Jorge Real, el histórico conductor de intrusos, y su hija Morena se ha vuelto cada vez más compleja y, los últimos meses, sus intercambios parecen realizarse a través de medios digitales, especialmente las redes sociales. De hecho, como todo el mundo sabe, se han filtrado audios donde el conductor es muy duro con su hija recuerda, por ejemplo, que él le había recomendado no visitar determinadas personas porque le hacían mal. Morena Real, por su parte, también tuvo palabras muy duras en contra de su papá pero, hasta el momento, no había dado una entrevista en un ambiente relajado, donde pudiera explayarse sobre este delicado tema. Afortunadamente, Catalina Lugui, la histórica referente del periodismo argentino, la invitó a su programa de radio Agarrate Catalina en AM la 1110. y ahí la joven fue muy sincera y soltó varias frases que, con toda seguridad, provocaron un gran revuelo mediático. Me separé de Facundo, me dijo que en tiempos no cree y eso significa que va a estar con otra gente así que lo dejé. Tengo un voz legal que no me permite hablar porque estoy en juicio con JR. Estoy muy sola, tengo muy pocos amigos que me acompañan. Con mi hermana no tengo trato y no creo que sea posible una reconciliación ni con ella ni con J.R. Siempre conté con arroba Luis Venturazo y ahora el medio trabajo cuando todas las puertas se me cerraron. Quisiera que mi papá me deje ser feliz, lucho día a día para que todo esté bien. Estoy con una depresión pero buscando salir adelante.